Ah, hola, yo soy Álvaro García, miembro del Grupo Mozambique de SF desde el 2011 y desde 2013 llevo en Maputo trabajando en los proyectos que, que la entidad tiene allí. Ingeniería Senza Fronteras lleva trabajando en, en Maputo, en el barrio de Mashakene, desde el año 2007 se trata de un barrio llamado con que se caracteriza con, con falta de servicios urbanos básicos, uh, inexistencia de títulos de propiedad del derecho a la tierra y entre, entre otras varias características. Lo que nos llevó el 2007 hasta allí fue trabajar en el área de saneamiento, construcción de balas de drenaje que mejoren lo que es la la expulsión de las aguas residuales en el barrio. Eso nos llevó tres años hasta que, por razones más bien políticas, supimos que se están haciendo planes urbanísticos en el barrio, como en tantos otros lugares de la ciudad, y se prevé una situación confusa en relación al futuro de los vecinos y vecinas que en él residen. Así pasamos a trabajar en términos de derecho y deberes, que la población tiene en términos de la vivienda. En la base un poco de la manera que tenemos de trabajar que era con asociaciones locales buscando que fueran estas mañana el referente de cualquier vecino o vecina para tratar estos asuntos. Así se creó en el 2012 la Plataforma para el desenvolvimiento de Machaquena, que agrupa ocho asociaciones de barrio con la idea de ser un punto de pivotaje de la comunidad en términos de Derecho a la Tierra. Y ahí surgió la idea de crear una radio comunitaria. Una radio comunitaria desde el punto de vista que es una, es una herramienta de cohesión social, una herramienta que sirve para las asociaciones desarrollar sus propias actividades, Trabajamos en el área de salud sexual y reproductiva, gestión de residuos, diversos asuntos y, sobre todo, un, un déficit que hay en Mozambique y que no es solo de Mozambique, también es de aquí, pero tal vez es muy acentuado, es la relación entre comunidad, población, autoridades locales, la participación en lo que es la toma de decisiones y en el desarrollo de local. A mí me toca hablar de nuestro, del proyecto que SF y el Grupo de Voluntarios de Mozambique eh, lleva adelante desde el año 2009 en el distrito de Fuñaloro, en la provincia de Niambane. A diferencia de lo que comentaba Álvaro, nosotros trabajamos en un contexto rural y, y es ese contexto lo que nos ha llevado a tener otros desafíos y trabajar en, en otras líneas diferentes. ¿no? La principal motivación que nos llevó hacia el distrito de Fuñaloro fue la falta de agua para consumo humano y todos los problemas que, ellos, que eso va trayendo. Entonces, como dije antes, en el 2009 SF inició un proyecto piloto en trabajo constante y coordinación con una asociación local que es la, la UNAC. UNAC es la Unión Nacional de las Familias Campesinas. Eh, eh, trabaja con el campesinado a nivel eh, familiar y SF trabaja en Mozambique en conjunto con ellos. Y además de las líneas que estamos trabajando de, de manera principal, se ha propuesto el grupo de Mozambique y sf intensificar lo que es el, la línea de género. Es así que durante este año 2016 también vamos a trabajar en un proyecto eh, que va a, a centrarse principalmente en lo que es el fortalecimiento de de las capacidades, tanto de mujeres y hombres, de manera equitativa. Eh, Mozambique es un país que hace... Eh, un, es un país muy rico en eh, muchísimos recursos naturales y es un país que hace unos años están eh, descubriendo eh, grandes recursos minerales y en, sobre todo en las zonas norte y, y sur del país y es así un poco como nace, nace el proyecto donde, donde yo estoy trabajando que es el proyecto relacionado con la industria extractiva. Estos son unos de, uno de los desafíos más importantes ahora mismo del país, este equilibrio entre lo social, lo económico y lo ambiental, eh, principalmente por, lo, por eh, eh, la vulneración de los derechos que sufren las comunidades. En, en el propio país. Y es por eso que este proyecto comenzó en 2014. Estamos... Eh, bueno, se hizo la identificación en 2014, en 2015 se empezó a ejecutar y es un proyecto que, que estamos realizando los primeros pasos con un gran histórico de, de la propia organización de SF en esta temática en, en América Latina y en Sudamérica. SF estamos trabajando en, en en este proyecto de fortalecimiento de la sociedad civil en la industria alrededor de la industria extractiva. Entonces nuestro objetivo es justamente este fortalecimiento de las organizaciones que trabajan en esta área y de, eh, no se puede llegar a todas las comunidades obviamente, pero de las comunidades afectadas en las, nuestras áreas de trabajo, que en este caso son Cabo Delgado y Llambán. del, del perdón, proyecto perdón, a ¿no? destacar Tenía que hacer una cosa Hay que cuidar los detalles Es que no hemos salido bien de la sala de maquillaje